Martita, Martita, ven un poquito, mijita. Mi mijita, Y que mire. Me Cállate, perro bueno. Cállate. Martita, mire lo que pasa. Lo que pasa es que hace una semana me viene doliendo mucho el brazo, mijita. Mi salí a comprar a la feria los otro día y me dolió mucho el brazo, no me podía ni la bolsa esta ya tiene su por mi hijita, entonces a mí me gustaría saber si, si hay como algún lugar donde uno pueda ir porque el consultorio pasa lleno y ustedes saben que, que una vieja y... no, ya no se puede, no, no se puede, es tanto peso, tantos dolores que, que uno se caga con los años, pues maldita. Sí, pues tía, pucha, que lata lo que le está pasando, pues. Y sí, la dejé es súper complicada, pues. Mire, eh, lo que yo les recomiendo es que se vaya a ver al, al sapo. Pero Matita, le estoy diciendo que le, me, me, me duele el brazo, no me, no me duele el sapo, me duele la vagina. Además eso es muy ordinario. Alvarito Salas, Alvarito Salas.